chicos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en este caso vamos a hacer nuestra conexión a la base de datos eh, utilizando lo que es SAM para que nos active lo que es eh, la base de datos eh, MySQL eh, en realidad es MariaDB la que estamos utilizando y vamos a hacer una prueba de conexión eh, con PHP a una base de datos y vamos a comenzar en este mundo de comenzar eh, como tal a hacer un backend o a conectarnos a la base de datos, insertar, eliminar, actualizar y consultar la información deseada. Y para esto tengo una carpeta en htdocs que se llama, eh, pues en este caso le coloqué el login php porque vamos a trabajar una conexión hasta llegar a hacer un login. En este caso voy a colocar un index.html y voy a colocar prueba de conexión con php así se hace una conexión de php y es como lo vamos a hacer de, de la forma siguiente eh, vamos a decir conexión con php y voy a hacerlo de la siguiente manera eh, voy a colocar un h1 en esta forma Voy a, a colocar en el centro que me diga conexión a PHP. Ah, conexión a MySQL, perdón. A MySQL, perdón, con PHP. Ok, entonces vamos a hacer esto. Y quiero que presten mucha atención porque de aquí depende cómo van a manejar. Eh, eh, todo eh, de aquí en adelante las conexiones como tal a una base de datos entonces vamos a decir en este caso voy a dar un resultado para eso solamente pues le voy a dar un botón un botón que me va a decir conectar y lo que vamos a hacer en esto en este botón es lo que vamos a hacer es cuando le dé un clic lo que voy a hacer es llamarlo a la función conectar.php en este caso lo vamos a hacer de esta forma ya eh, y voy a explicarles cómo hacerlo con archivos independientes para no tener que utilizar el php dentro de, de eh, el, el html como tal entonces tengo eh, vamos a dar aquí al localhost vamos al login y aquí me dice conectar entonces cuando yo le dé conectar, tiene que irme a la acción eh, conectar.php en este caso vamos a hacer un tipo de, de acción para que lo haga voy a meterlo dentro de un formulario y voy a decir eh, con un post, con un método post vamos a meter dentro el botón y voy a decir que, que me llame a la acción en esta forma acción sería conectar conectar .php. lo podemos hacer de esta forma cuando tenemos un formulario que es la forma donde va a estar aquí dentro va a estar un, un dato o datos por ejemplo nombre apellidos o un login siempre va a estar dentro de un formulario o un container entonces vamos a tener ese evento para lo cual vamos a crear el archivo conectar.php y vamos a llamarlo eh, desde acá, PHP. Vamos a hacer el PHP acá y vamos a hacer un eco de referencia diciendo estás eh, probando la conexión. Ok, entonces hacemos, actualizamos un momento acá y vamos a conectar y dice estás probando la conexión en este caso lo que vamos a hacer lo vamos a hacer solamente eh, acá en, en php y vamos a hacerlo de esta forma primero que todo quiero que entren eh, directamente a la base de datos para el manejo de base de datos vamos a hacerlo en localhost eh, slash php myadmin aquí vamos a entrar a manejar o a gestionar lo que es eh, la base de datos por defecto eh, el usuario de phpMyAdmin es root y, la, y no tiene contraseña cuando vayan a subir sus proyectos a un hosting eh, pues lo van a tener un usuario especificado y una contraseña especificada pues en este caso vamos a darle new para crear una nueva base de datos vamos a, a decirle el database name que es el nombre de la base de datos vamos a decirle php desde cero ¿ok? En este caso colocamos el UTF8 para que no haya ningún problema con caracteres UTF8. Eh, Vamos a colocarlo en el Spanish 2 slash CI. Creamos nuestra base de datos de esta forma. Y podemos crear una tabla de esta forma que es la forma como lo trae PHP Miami. Que puede decir el nombre de la tabla y cuántas columnas trae. O lo podemos hacer directamente con el create create table lo podemos hacer de esta forma también de la forma más sencilla eh, sería hacerlo diciendo eh, usuarios como nombre de la tabla y que tenga en este caso solamente dos columnas usuario y contraseña digamos entonces tenemos un usuario y un, una clave esta clave va a estar en marchar con una longitud de 20 y de 20 y vamos a darle save nos va a crear lo que es la tabla vamos a darle en el, el, el sql vamos a decirle que consulte los usuarios en este caso no va a haber ningún usuario ninguna clave y vamos a hacer un pequeño insert <coughs> un pequeño insert eh, into en la tabla de usuarios con los valores eh, lo que tiene digamos admin y vamos a decirle admin root ok entonces vamos a crear esta tabla <coughs> un momento para para ir modelándonos como como como lo que tenemos que es vamos a conectarnos a una base de datos como tal y para esto lo estoy haciendo para que lo tengan en cuenta cuando vayamos a hacer el login tengamos la tabla usuarios eh, pues ya hecha para, para comenzar a hacer lo que es eh, lo que es el, el, log, el login como tal con PHP y MySQL. Por lo cual, vamos a decir en este caso que eh, para conectarte solamente a la base de datos, no, te, no nos vamos a conectar porque a veces hay un error que dice que pensamos que nos vamos a conectar a una tabla o a un usuario de una tabla, vamos a conectarlo con el usuario general de una base de datos sabemos que hay roles en la base de datos pero en este caso no voy a tocar este tema porque es algo básico entonces voy a decir en una, en, en una variable eh, el host de esta manera es la más sencilla de hacerlo que sería el localhost que es el, el localhost es el proyecto que estamos trabajando localmente la dirección el usuario voy a colocarle root que es por defecto y la clave pues la clave, como se os dije anteriormente, no hay clave. Por defecto, PHP Miami no trae clave. Y vamos a conectarnos directamente a la base de datos. Voy a colocarle BD y voy a colocar eh, PHP desde cero, que es nuestra base de datos. En este caso, para validarlo, lo vamos a hacer. Vamos a decir conexión. Conexión es igual a MySQLiConnect y vamos a mandarle la variable host vamos a mandar la, la variable usuario también la variable clave y por último podemos enviarle la variable bd ¿ok? entonces lo que yo voy a hacer es comprobar con if lo estamos haciendo de una manera sencilla si la conexión resultante es true aquí está validando que es true directamente yo voy a decir conectado correctamente ok y si no vamos a decir algo falló revisar ok entonces vamos a acá y vamos a correrlo vamos a decirle continuar me dice que tenemos un error en la variable 6 que es host y host no sé por qué me está dando error pero eh, sería host, podemos sí, decirle es así como lo estamos haciendo. Vamos a borrar un momento acá. Listo, perfecto. Entonces nos dice eh, conectado correctamente. Eh, si yo colocara PHP desde eh, 01 vamos a decir me dice algo falló revisarlo entonces me dice que un com database php desde 01 no sea eh, base de datos desconocida php desde 0 porque sabemos que nuestra base de datos se llama php desde 0 sin un 1 sin nada por lo cual va a dar un error en este caso aprendimos entonces tenemos que tener un host un usuario una clave y un nombre de una base de datos que ya debería estar creada en, en nuestro PHP MyAdmin aquí el nombre debes tenerlo correcto que es php desde cero tenemos php desde cero en este caso y hacemos una conexión sencilla diciendo es una nueva, una nueva conexión es mysql Lee connect. Eh, hay muchas formas de hacerlo también puedes hacer así conexión es new mysql Lee connect, en este caso lo dejaré así y eh, esta este método recibe un host, un usuario, una clave y una base de datos, que son los que ya determinamos en este caso, que son las variables que nos está, eh, estamos instanciando desde, desde el principio. Y eh, si la conexión es correcta, eh, pues me va a decir conectado correctamente y si no, me va a decir algo falló, me va a decir revisar. ¿Ya? En este caso lo podemos hacer así, así sin más nada. Y, eh, otro caso sería no tener este formulario y validar sabríamos que tener eh, pues esto vamos a colocarlo como punto PHP vamos a colocarlo de esta forma y vamos a, co a colocar nuestro código PHP de este lado y vamos a hacerlo con el required el required hay un hay un hay un tipo de diferencia hay un required y un include, ya en el required dice que es requerido que este archivo exista para cargar el documento y en el include dice si existe o no existe carga carga el documento, esa es la lógica del required y el include, en este caso nosotros necesitamos que se conecte primero a la base de datos para poder cargar el documento, ¿okay? entonces vamos a decir, <coughs> vamos a llamar nuestra función o nuestro php que se llama conectar ph.php en este caso si lo tuviéramos en una carpeta casi siempre lo tengo en una carpeta diríamos lógica.conectar.php /conectar en este caso está afuera está junto pues afuera junto a index.php y no hay que entrar a ninguna subcarpeta aquí lo que quiero hacer es enviar un mensaje enviar un mensaje directo con PHP y decir sabemos que podemos utilizar las variables ya que están aquí las podemos utilizar las podemos utilizar directamente este if ya lo podemos quitar y solamente lo podemos dejar así ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo de este lado, aquí aquí dice si conexión o es es verdadera, diga conectado correctamente, si no algo hay que revisar entonces lo vamos a hacer de esta manera ya saben que no tenemos ningún botón vamos a darle a actualizar aquí, aquí es eh, me dice use on definite constant asume S en la línea 28 pero aquí me está diciendo conectado correctamente me dice esto puede ser una, un error en una futura versión de php y me está diciendo en la línea 28 de index a ah, esta S que está por acá entonces lo que estamos haciendo es esto correctamente, conectado correctamente de esta forma lo podemos hacer cuando necesitamos este archivo esta es la forma pues, más básica para utilizar esta conexión en, eh, en todos los, los archivos que vamos a tener en nuestra subcarpeta y no estar haciendo conexión, otra conexión, otra conexión sino que tener una sola conexión y utilizarla en todos los archivos que voy a utilizar pues la conexión ya vieron que no tuve que declarar esta variable porque esto viene incluido en el conectar PHP que sería esta variable que es la que contiene la conexión ok en este caso vamos a dejar el video hasta ahí y espero que hayan aprendido a cómo conectarse de una manera sencilla a una base de datos hay muchas maneras de conectarse pero esta es una manera sencilla de hacerlo y eh, la manera más básica de conectarse a una base de datos en el próximo video yo quiero hacer algo que los eh, eh, los anime a seguir en el curso y es hacer un login con php para eso creé la tabla usuarios no crean que lo cree por quedarlo para eso creer la tabla usuarios y en el próximo video los animo para que eh, pues estén pendiente al video porque vamos a validar un login que tenga un usuario y una contraseña para poder entrar a un determinado Espacio de, de, de la web ¿ok? Entonces hasta aquí dejo el video Y espero que les guste